Buenas amigos y amigas, bienvenidos a Toxic Game Channel. Aquí estamos desde mi ordenador, conectado a una de las consolas que, que está la, por la casa. Seguramente la seréis aquí. Porque si no, no me imagino tanta calidad. Tiene que ser por cercanía más que nada. Ah, Perfecto, vale, aquí. Ahora bien, qué bien, ¿no? mira, podemos jugar al el Elven Ring. Vamos a ver cómo el de Ring mira con el quick le, zoom, le damos al botoncito y ya lo tenemos ahí. Hay que seguir a este juego. La última vez que juegas este juego a este juego. Mmm, Vale, es que lo tengo, en el, vale, lo tengo en, el, en el otro, en la otra consola, vale. Lo tengo en la Xbox One y no en la Xbox Series X. Estamos mmm, tomando la imagen de la consola de la Series X, como también lo podríamos hacer con la Xbox One. De paso, os voy a enseñar los juegos que tengo. Aquí tenemos... Para mí, uno de los mejores eh, juegos de Assassin's Creed, el Black, Flag, el Black Flag, es decir, bandera, bandera negra o algo así. El BioShock, por supuesto. Blind Memory, este es el, el juego chino. Entonces se puede jugar. Sí, se puede jugar. <ríe> os voy a hacer un pequeño turné por los juegos que tengo para que veáis que valen la pena fijaos en, en la calidad voy a intentar que eh, simplemente que veáis un poco cómo son los juegos y, y, It looks like my bullets can't use their armor. cuenta de lo difícil que es este juego como digo es que me puedo salir directamente ya estoy en el inicio y voy a empezar otro juego ahí pues, rápidamente eh, cual cual hey, para aquellos que decían que el persona ¿eh? Ahí está, Persona 4 Arena. Mira, para mí este es un, un juego que lastimosamente va a sufrir eh, la censura del. de lo políticamente correcto. Eh, lo, lo taparé y lo borraré. O lo cortaré directamente, no pasa nada. Bueno, vamos a con el Side Row. Eh, podemos decir que da 10.000 patadas a PDA. La música también habrá que quitarla porque si sí, no, también me van a, va a joder con la música. Si no con la música, ponen. Voy a coger un. Es. Vamos a iniciar el caos. ¿Sí? Perdone, gracias por el perdone. Perdone, déjeme cogerlo. Desactivado porque si no, a ver si va a salir el copyright. Me he cargado un curso. en fin, cosas que pasarían. Se supone que, tengo, que, que la misión es iniciar el caos, así que creo que estoy empezando con buen pie. <risa> bueno, creo que estoy empezando con buen pie, ya no sé ustedes qué es lo que pensaréis, ¿no? <risa> Me lo el coche robado. Oye, ¿no? oiga, usted, dominguero, me cago la leche. ¿Por qué ¿Qué es? ¿Con ese bocho que lleva el Volkswagen ese? Bueno, sigamos. Fijaos, está bien diseñada toda la ciudad, perdona por la vez rápido para la derecha una diferencia es que no no es con estos gatillos con los que se sino con este y con este con este se va para atrás y con este se va para adelante no entiendo muy bien por qué utilizaron esa mecánica pero bueno es muy es común ¿eh? juego de Bueno, a llegamos ya, ¿no? O sea, la, la, la misión no puede estar tan lejos. A mí no me pidas el seguro porque yo el coche no mío. Oh Dios, mira, vamos a venir incluso hasta la ciudad, eh. Mira qué bonito. Mira qué bonito. ¡Mira qué bonito. La ciudad. Mira, mira, mira, mira. El tren, el tren ahí, el, el, el tren o tranvía. Se puede considerar. Esto es un tranvía más que un tren, ¿no? Bueno, bueno. ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! <laughs> A ver dónde nos lleva, a ver dónde nos lleva los puntos azules. A ver dónde nos lleva. Ah, ya está aquí, aquí, aquí, aquí, vamos a Sí, sí, sí. Causa 500 mil dólares en daño. Vamos a ver qué tenemos aquí. Bueno, mira, tenemos al empezar el lanzacohetes. Así que ya. Yo diría que alguien te ha llamado por decir ¿no? ¿no? Pero. No chingues conmigo. No chingues conmigo. oh, que te quemas, que te quemas, que te quemas, muchachos. A ver, 200 mil, ¿no? 200 mil. Y vamos rápido esto, ¿eh? Echamos un buff for work? Me encanta el buff Después de esto voy a hacer un pequeño visionado, ¿vale? de bueno, por ejemplo aquí tenéis la, las famosas mmm, recompensas eh, que si las vas acumulando pues puedes incluso hasta comprarte juegos o te pueden salir mucho más barato sin conexión da igual Es una serie de veteranos desde la primera. Venga, vamos a que. Eh, a ver, ¿queréis ver la intro? Bueno, venga, vamos a ver la intro. ¿Worken? Okay. Vamos ¿Qué a ver es? la intro y. Me alegra sin aprovechos? ¡Mamá! ¡Cuánto tiempo! Empezaba a pensar que no vendríais. Déjate de cuentos, Red. ¿Quieres los suministros? Deberás aparcar tus diferencias con Phillips. Yo ya paso de bailarle el agua. Y vosotros deberíais hacer lo mismo. Venga, Chris. No me digas que te sigues tragando sus mentiras. Sobre todo después de lo de Jason. No metas a, no... a mi hijo en esto. Mira, ya sabes lo que pienso de Phillips, Pero tiene razón en algo. Uh, es una guerra. El general aún se aferra a sus días de gloria. El paso de seguir sus normas, aunque me lo pidiera. A ver, lo entiendo. No, es verdad. Estamos sobreviviendo, reconstruyendo. No basta con sobrevivir. Hay que luchar. No tenemos que hacer nada. ¿Cuándo fue la última vez que viste a algún infectado? ¿Mm? <risa> como podría Chema vamos a meterlo. venga vamos a la calidad hay que pagarla siempre he ya tengo ya dos barajas ahí bien las barajas es mm, por ejemplo nadie se queda atrás intentar que todo sobreviva y este para poder liberarse mira la carta que me deja disponible y eh, bueno, voy a poner la del car los cartuchos para que penetren bien sobre los cuerpos de los infectados. No dijimos que nada de seguir paleando mierda. Bueno, al menos tenemos un remo. Porque tenemos el remo, ¿verdad? No ves dos, aquí Hope 1. ¿Alguien sí, me recibe? Bien, bien. Hola, general. Todos los exterminadores tienen que volver a Navy, ¿entendido? A ver, Hope 1, corto. Lo de a casa suena Esto bien. Para acá nada... Espérate... Vale, me voy a quedar con la... Me voy a quedar con la ganzúa... Sobre todo chico... Pensate... Me largo... Un fusil de salto. Sí, una pistola. ¿Cuánta munición? Esa lleva tan dinero. Ah, Esto no parece la salida. Recargando. Un explosivo. ¡Que se, Así que es culpa mía. ¡Atención! ¡Aquí hay vendas! ¡Ah! ¡Oh, bien un gordito! ¡Bien un gordito! ¡Cuidado! ¡Atención! ¡Explosivo! ¡Ah! ¡Esta mierda es ¡Uy, ¡Cuidado! Cuidado ¡Recargando! ¡Hey, ¡Ey, moneditas! hay algo Yo voy por aquí palitas. Palitas, palitas. Palitas. Palitas. Palitas. ¿Qué ¡Cuidado! ¡Un transistor! ¡Mira lo que hace! ¡Caddy! Cali, ¿Qué ustedes lo que ponen en medio? carajo? estoy poniendo en medio? ¡Ven con, mami! Bueno, bueno, que nadie se pone ¡Cuidado! de una manera. son muy ¡Cuidado! un ah. ¡Tengo que descargar! Cuidado! está! Supongo que a Deja que te lo llevamos. Te lo apaño. Sí, Aparta. Sí, aparta. Gracias, gracias, gracias. Información, munición, curarme. Se acabó, pero estoy convencida de que esos gilipollas volverán. Fusil de Muy bien. Pues bien. ¡Petardos! Al otro lado. ¡Una apuntadora! ¡Recargando! Me lo pido. Lo importante no es esa uno. Separarse. Sí, no, sí. ¡Un Y ¡Vamos allá! Ah. Me han volvido para varias Yo no me acercaría a esa escalera. No sería el primer exterminador que muere en una. Yo voy a hacer el primero. Ah, está. Eh, eso debe de doler un montón. Cuidado. Una vez me vestí de enfermera soy? para Halloween. Ahora creo que no fue una buena idea. ¿Qué espera? Un explosivo. Nunca he mirado a la gente. No hay salida. Ah. Tengo que recargar. Sigue alguien ahí fuera? Necesitamos ayuda. Nos tienen atrapados. No pasa nada, te oímos. Gracias a dios. Creíamos que no quedaba nadie más. Nos vendría muy bien algo de ayuda. Estamos atrapados en el viejo. Sería divertido si no fuera por los monstruos que intentan devorarme. Vamos por aquí. Seguro que de... esto son... es una metáfora de algo. No hay metáfora, Dios. dios. Esta tía es una curación. Yo voy por aquí. ¡Un gato, Dios! Ah, oh! Tengo que esto. ¡Ah! Oh! <plea> ¡Me ha caído! ¡Puede ayudarme alguien! ¿Para ayudar a mi hombre? Yo te ayudo. Tranquila, Tranquila, Carly. Ayúdame, hija, porque... Vale, gracias. Estoy bien. ¡Chufa, Teresa! ¡Joder! mal asunto! Vámonos. A las chiles. chicas Deja que... Gracias, chico. ¡Recargando! ¡Mmm! <ríe> Un minuto, que mire el coche. ¡Cerrada! ¡Llega un explosivo! ¡Esta mierda quema! Vale, vamos por aquí. Cerramos. No veo que pertenezca a ¡Un momentito! ¡Ah! Oh, qué bien, que no puedo, no puedo ponerme más vendaje, ¿sí? ¿no? Deja de mover, gracias, No tengo por qué hacer de esto, ¿sabes? De gracias por tu, tu altruismo. De verdad, me llena de emoción y... Y la verdad, no sé qué decir. Eh... Aquí hay una escopeta. Granada aturdidora. Buenas armas. recargando me, me he cargado dos del tiro. <risa> qué bueno. Chavales, piensa antes de hacer. Nada, ¡Estáis de joder! ¿Estáis todos? ¿Dónde carajo vais? Ahí abajo. Ahí está subiendo, me cago en la leche, que os van a matar. Idiotas. Venga, vamos. Aquí a... hay una metralleta. Y este se ha meado ahí. ¡Esa puto puerta! Terminamos. ¿Vamos a probar otro juego? Vamos a probar otro juego. Vamos a saber cuánto puntuación nos ha... Esto de la puntuación... Ay. Bueno, ya que estamos aquí, vamos a ver eh, qué es eh, qué es lo que tiene de juegos eh, el Game Pass. Vamos a ver qué es lo que tiene para probar. A Plague Tale Innocent, ya que me lo pasé y estoy esperando la segunda parte del juego... Eh, es un juegazo, la verdad es que no me esperaba que... No, no me esperaba un mal juego, pero no me esperaba que fuera tan bueno. Este, el de Agua Fiestas, es divertido, es ir un poco haciendo el ganso, un juego bastante bueno también, de JRPG, o como se diga, no me acuerdo muy bien, alguien Insolation, como digo, el juego que debería de haber sido la secuela natural de Alien, el octavo pasajero. Luego tenemos el Aragami, el Among Us, eh, tenemos por ejemplo Astroner, Astri Ascending, Back for Blood, que lo tenemos ahí, fijaos, lo tenemos, ahí lo tenemos. Eh, el Mario Kazui, tenemos el más para pescar el Batman Arklay el Battletoads el Ben Power 10, el Ben 10 Power Black Desert que es muy bueno eh, lo que pasa es que este tipo de juegos como el Black Desert pues hay eh, mucha comunidad en otros juegos que son eh, más o menos parecidos, ¿no? Pero no por ello no es que sea un gran juego, es buenísimo. Eh, Brutal Legend, Carrion, Crackdown 3, Crackdown 2, Crackdown 1, Crossfire es gratuito, eh, también eh, eh, Dead by Daylight, que está muy bien, el Day Z por cierto, también muy bueno, Darkest Dugueon, que también lo podéis comprar en, en PlayStation, y creo que también, sobre todo, desde luego, lo tenéis en Nintendo. Eh, bueno, destroy, destruye todos los humanos, ¿no? Tenemos Disneylandia, los dos Dishonore, y el Dishonore Definitive. Definitive Edition, tenemos el dir 5, que es ya de por sí 10.000 veces mejor que un gran turismo. Pues tenemos el Dragon Quest 4, el Dragon Baides, el Dragon Fighter Z, Doom Eternal, Doom 64, todos los Doom, el Doble Dragon Neon, el Elite Dangerous, Eco Generation. Me gusta mucho el, el estilo que tiene, fijaos a ver si puedo no quería o sea, no quería descargarlo solo quiero jugarlo vale esto, esto es lo bueno que lo bueno que tiene la nube la esta, esta, esta, esta es mi comunidad esta es mi comunidad este es, es, eh, creo que se llaman los que todavía siguen vivos o algo así ahora lo vamos a ver La base está estable. Vale, bueno, vale. veo que hay eh, no, no hay medicina. Y que nos queda 8 minutos 15 para encontrar medicinas. ¿Vale? Así que por lo tanto vamos a darnos un paseíto primero por la base el gimnasio de perea sigue trabajándose en él este es la esta es la armería esto es para entrenar a la gente aquí es donde el taller donde por cierto también podemos hacer pues este tipo de cosas como por ejemplo estos son zaetas son pues, para ballestas esto es para despistar ceñuelos que dejas y estos son ya explosivos este este es Lo vamos a probar Lo vamos a probar vamos a dar una vueltecita y vamos a matar Zombie. A ver que no se diga, mira, hemos creado seis, mira, hemos creado seis, muy bien. Bueno, vale, pues por aquí dentro, es verdad. Arriba tengo el, aquí están las camas, aquí están los almacenamientos que, mira, que suba de Vamos a ver, vamos a ver primero, vamos a ir aquí. Vale, vamos a coger el coche. Okay, I'm gonna put this place behind us. Vaya mierda. No, desde luego no regresa a la base antes de que los zombies invadan tu lugar. Pero bueno pues nada, tenemos que volver. Mira, y ahí hay un coche. Hay un coche. Y tenemos nueve minutos todavía. Habrá habrá zombies metidos dentro. I'm tan bello, vamos a ¿Es que tenemos para defender. Nuestra comunidad es esta. A ver si podemos, ¿no? libres, bien, perfecto, vamos a ver qué tenemos aquí, por supuesto, y luego tenemos aquí, en este piso tenemos la radio, tenemos eh, pequeño hospital. bueno, ya hemos subido de nivel que viene. A ver, cardio... Mochilero. Sí. Y aquí tenemos una huertecita. At the end. Hey everyone, we've got a yard sale going. Come see us. Bueno, veamos cómo se ve, por ejemplo, el, Assassin's Creed, el Sindicate. Como digo, desde una Xbox que está ahora mismo encendida, Dios sabe cómo, cómo se ha conectado con el ordenador. Y puedo incluso retransmitir puedo incluso hasta retransmitir en directo porque no tengo ningún problema y tendría mucho menos problema, por supuesto, si tuviera la consola justo aquí al lado, ¿no? Ya, entonces ya apaga y vámonos, ¿no? A ver que buscando contenido, sin ¿sí? sincronizando vale, muy bien se ve muy como eh, si se estuviera jugando en la nube porque realmente es como si estuvieras usando la consola como una nube, eh, o sea, no estoy utilizando el ordenador, estoy utilizando una Xbox, pero la Xbox está emitiendo a mi ordenador, es tan sencillo como eso. ¿Quién sabe si puede ser la equipo One y no la equipo Series X? Porque <risa> creo que no hoy no, no, no, no he llegado yo a encenderla, así que, pero sí he encendido la otra, así que por favor fijaos en los gráficos. Por cierto, es este muy, muy criticados. <risa> Buen juego. Chimilín, chim, chim, la suerte, la suerte te rastra de mí. Chim, chimilín, chim, chimilín, chim, la suerte vendrá si mi mano te doy. Dice la gente que soy mala. Yes, me de la suerte, la suerte chim chim chim chim chim chim chim Nadie lo vea. Con otro mando que no hay tantos problemas. Y bueno, como esta gente parece que no, no les gusta que haga tomas, pues voy a hacer un pequeño gameplay de uno de los juegos este juego eh, este juego no no fue directamente hecho por Capcom este juego lo hicieron eh, lo, lo vamos a ver ahora mismo eh, otro grupo vale, aquí lo tenemos San San otro tipo de gente Perfecto. No, aquí a mí me gusta elegir a Vector. Vector. El juego transcurre eh, en los momentos en los que Claire y, y mío intentan huir. De hecho, en este juego C es. Estamos en posición. ¿Todo es posible matar a Recibido, Aguardar. Quieres matar Dios abierto que es... Debéis de ser el nuevo Equipo Delta, Informado. Aquí es Vector, estoy listo. Me llamo Delta, lista para jugar. Aquí Vector, me alegro de verle señor. Puede llamarme Lupo, Jefe del Equipo del Delta. Equipo de el mando, me he reunido con el equipo Delta. Recibido. Localiza a Birken y recupera las muestras. El fracaso no es una opción. Ya habéis oído, en marcha. Estamos en el laboratorio del doctor William Birken, un científico de apenas que pretende vender al gobierno de los Estados Unidos muestras clasificadas de una cepa de virus para uso militar. ¿Se refiere al virus G de No. Es un nuevo compuesto desarrollado por Virgen que altera los genes, el virus G. Es muy poderoso y él posee las únicas muestras conocidas. Hay un destacamento de servicio de respuesta a peligros biológicos de Umbrella que tratará de protegerlo. No estará al corriente de esta operación y se les considera prescindibles. ¿No estamos en el mismo bando? ¿No sería más fácil llamarlos por teléfono? Los miembros del VCS no son más que mercenarios, se venderá cualquiera. No podemos dar por hecho su lealtad a la compañía. ¿Cuál es el objetivo? Debo interceptar a Birken y conseguir el virus G. lo que se ve el juego. Por supuesto. Si es siendo de antes. Bienvenido a Andrés. Bien, las armas funcionan. Estamos listos para la acción. Está abierto. Vamos a Debe de ser un nuevo tipo de bordo. No quiero pensar cómo luchar. Vamos, no os detengais. Gracias. Yeah. Yeah. Ha organizado un intercambio con los militares de Estados Unidos. Puede que nos tenemos tengamos con respecto. <risa> No debe de ser un nuevo tipo de gol. No quiero ni pensar cómo lucharán. Vamos, no os detalláis. vamos a elaborar. Eso está autorizado, quizá tengamos compañía. Repito, se ha detectado un malo de seguridad. Eviten el contacto con el personal no autorizado. Es absolutamente verdad. Mi querido virus G. Nadie nos separará jamás. Repito, se ha detectado un fallo de seguridad. Eviten el contacto con el personal no autorizado. Bueno, vamos a ver a oh, no? Proteger esta puerta. Que nadie se acerque por ahí. Tú, ven conmigo. Tú, Pareces a mí, a causa está. que estamos ahí. Estaba a entender que he muerto, ¿Sí? pero no voy a morir. Por fin habéis llegado. Doctor, hemos venido con la muestra de un virus. Sí, sí, estoy en pero no puedo entregarme el trabajo de toda una vida. <risa> Ahí viene. La sala. Ahí viene. La sala. Está. Afirmativo, nos dirigimos al punto de encuentro ahora. Recibido. He inyectado el virus G, ¿eh? no podéis hacer nada. Salid de ahí e informad de todo a la dirección. ¿Y usted, señor? He perdido la muestra. Voy a recuperarla. Innocence, que es un juego muy bueno tenéis esa especie de secuela que no llega a ser un juego realmente de Alan Way, American Nightmare eh, tenemos Alien Installation, que bien podría haber sido la segunda película, como digo de Alien del octavo pasajero ahí tenéis Ark, tenéis Alagami 2, tenéis Among Us tenéis eh, Back for Blood, tenéis Astria Ascending Voy a ir comentando los que más me, me gustan. Bajo y por suerte, me gusta mucho. Batman, Arkham, está muy bien. Eh, Black Desert también. Darle, darle una prueba. Blix está bien. Pues, bastante retro ¿no? Pero es un buen juego. Eh, este, Black Root, también es bastante bueno. Luego tenemos el Carrion, un juego retro, retro, estilo retro, de 8 o 16 bits, como mucho. Y... Increíble, un juego increíble. Eh, Brutal Legend, con Jack Black, eh, con Anne eh, tenemos el Crackdown 3, eh, este nuevo Killison. Chris, Skies, el Cristales, que es un juego argentino. Eh, que, eh, sí, es un juego argentino y bastante recomendable. Dicen que es muy bueno. El Crossfire, que con lo que gana uno jugando de aquí a allá, pues al final, a algunos le ha costado 9 euros. Y el juego no solamente es que merezca la pena, es que eh, al que le guste un Counter Strike, este juego es ideal, vamos. Dark Alliance también, el es Dugeon, que está para la Nintendo Switch, y creo que también para Playstation. No me hagáis mucho caso, pero creo que lo he visto en Playstation. Eh, De Day, Day, Day by Day Light. Eh, el el, el Bill, eh, Simulator, Simulator es como el de la cabra, pero bueno es un cervatillo, una especie de eh, destruye todos los humanos eh, todos los Dishonores, dir 5 un juego de Disneylandia, trata de que puedes estar en parque de Disneylandia y, y hacerte fotos con Mickey, con Donald, con Pluto, con todos los personajes. Y aparte jugando en aventuras. Solo o con, con, con amigos. Bueno. Luego tenemos todos los duos. El Donut County, que bueno, es divertido. Eh, ya sabéis, consiste en que que un agujero que succiona todo va eh, pues devorando todo a su paso ¿no? un poco como el de la nube pero de otro estilo está muy bien porque son buenas ideas son diferentes maneras de jugar que hasta ahora nunca se habían visto ¿no? por ejemplo aquí tenemos también el dragon quest spiders que podéis construir vuestras eh, comunidades y esas cosas, o el Dragon Quest eh, 11. Eh, Eco Generation os aseguro que está muy bien, os lo recomiendo. Luego tenemos todos los Fable, tenemos el Fórmula 1 2019. Eh, Fabel Fallout, Fallout 4, Fallout 76, uno de los eh, mejores Fallouts o, o de los Fallouts con, considerados de culto, Falau New Vegas. Luego tenemos, por supuesto, tenemos Final Fantasy, eh, las dos partes, y luego, por ejemplo, tenemos aquí Final Fantasy 10, Firewatch, eh, tenemos... Eh, por honor, el Full eh, full Trail Remaster, tenemos el Gears of War 5 y todos los Gears of War. o sea, el que quiera jugar eh, y probar esta serie, la tiene eh, completa en el Game Pass, aquí tenéis también el de la cabra el de golf, que también estaba bastante muy bueno el de Hades y todos los halos, increíble eh, a mí me... me el, antes de que saliera el halo Infinite a mí me gustaba mucho este, el halo 5 la verdad es que me gustaba mucho porque era una de las primeras veces que ya sí podía jugar bien bien en condiciones eh, con otras personas y... Y que coges ese ritmo muy rápido. El Grid Fall está ahí también. Eh, Hitman 3. Por supuesto. Lo tenéis todo, todo del Hitman 3. Joy Ride, mucho mejor que el Gran Turismo. Por lo menos más divertido, desde luego. Jurassic pa uh, World Evolution. Tenéis el Immontal Real también. Es el Hellblade, por supuesto. El Hollow Knight, el Into e eh, Injustice 2 eh, tenéis también eh, juegos como el Killer Instinct el último que, bueno el último el más eh, el Lightning Returns el Limbo que es un juego que ya sabéis el y Eater que lo pusieron poco después de que de que de que lo lo anunciara Sony ahí Venga, a ustedes a 80 pavos. Y a los otros gratis. Ah. Eh, Marvel Avenger, Marvel Guardians de la Galaxia. Está muy bien. El de Guardian, El de Guardianes de la Galaxia. Que lo estoy jugando. Está bastante. Me está entreteniendo bastante. Además tiene el rollo y el toque de la película y. Mola. Fly Simulator. Max Warrior. 5, Max, eh, Minecraft, Max Effect, eh, el conocido juego de, eh, de béisbol, y luego el show, luego han tenido que poner también el, el del 2022, Dios mío, este lo van a poner próximamente, vamos a ver cuándo lo pondrán, el 5 de abril del 2022, pondrán el de show 2022. Tenemos ahí una noticia, Mortal Kombat 11, My Friend Pedro, Mortal Shell, que es básicamente un Dark Souls, es un juego muy... Eh, luego tenemos el el automata, todavía lo tenemos, el Miss, que se puede jugar, como sabéis, en modo clásico o en modo 3D, bueno, en tres dimensiones. Marita, Neon, Abyss, Juegazos, Superlight, Tale también es un buen juego. El Neoverse, eh, sí, recuerdo que tampoco estaba tan mal, no, no, no estaba mal. El Oblivion, fundamental, es muy bueno el juego. Y Octopack Traveler. vamos a ver, es que es un juego que es que se sale. Es un juego de 10, es un juego de Nintendo no es el típico RPG, es un juego que... Vamos a ver si se ve alguna imagen. Bueno, mira, para que veáis las imágenes, no para, para que veáis cuenta de que es, no, no es un RPG normal porque no es en 2D, es como en 3D. Es, ¿Veis? Entonces, eh, tiene esa profundidad y todo todas esas cosas bastante bien y además por cuanto uh, bueno eso ya hay que hay que mirarlo en la tienda en el story bueno aquí tenéis el one piece tenéis los dos ori el All last 2, old drivers new horizon, new horizon perdón power rangers que es un juego de pelea el play por supuesto el phoenix point tenéis los dos Out, también tenéis el quake en el ordenador tenéis el Quake 1, Quake 2, bueno, ya lo, ya lo veréis. Si o si, si tenéis amigos, si tenéis amigos y podéis jugarlo, pues lo jugaréis. Esto es lo que os comentaba hace ya unos días, que me estalca un poco, sea, me llama un po bastante la atención, ¿no? Puesto que, dada la condición en la que está, Instalar incluido con Game Pass. Descubre la zona. Descubre. Pues. Pedir por adelantado para el 8 del 12 del 2022. O sea, entiendo que si todavía mantienen eso es que al final va a salir. Entiendo, ¿no? Porque no voy a pedir algo, eh, no, no voy a reservar una cosa que, no, que puede que no me llegue, ¿no? Bueno, Shadow Warriors, aquí tenéis Scarlet Nezus, gran juegazo. School, muy bueno también. Estate eh, de Kai, el estadio de Kai 2, Street of Raid 4, Sunset Overdrive, los dos Subnautica, Steep. Eh, tenéis también, por ejemplo, pues, eh, Telling Lines, bastante bueno, el Terma IY, que es. Tiene una historia muy buena. El Tetris Effect, de, que te convierte el Tetris normal en un Tetris eh, prácticamente como si tuvieras comido un ácido. Eh, el Barstale, que bueno, muy bueno. The Ascent, increíble. Morrowind, por ejemplo. El, el, el Scrolls eh, Online, el Skyrim, los dos Evil Witching. Forgotten City, Good Life, luego tenemos The Gang, eh, tenemos The The World, tenemos eh, toda la serie completa de Walking Dead, tanto la de Clementine como, como la de Michonne, eh, de Surge 2, tenemos también eh, el Rainbow Six Extraction, ahí lo podéis ya jugar ya desde hace ya. Un tiempo, el Rambo Six si eh, anterior, The Hunter, Call of the Wild, eh, The Wild, perdón, eh, más que me llamen así bastante la atención, un Duggen también está bastante bien, un Dertale, Visaje, por supuesto, un Packing también tiene su tiene su gracia, tiene su aquel. No digo, no digo que sea el mejor juego del mundo, pero tiene su cosa. Tenéis todos los Wasteland, tenéis también el Edit Fins, tenéis el World Z, el Wreckfest, increíble juegazo. Y todos los Yakuza, todos: Yakuza 3, remasterizado, eh, Yakuza 4, Yakuza 5, Yakuza 6, es verdad, Farda, Yakuza 1 y 2. Eh, pero bueno, hasta hace poco lo tenía. Luego tenemos el Young Souls, que es uno de los últimos que han puesto. Y tenemos el Zombie Army, que es el de... Eh, es es ni hiperélite, eh, pero de zombies. Está muy bien cuando la bala va ahí con toda la lentitud del mundo, ¿no? Bueno, estos son en el gol. Luego aquí, si nos metemos en... Esto, bueno, estos son... Parte de los juegos que me, que me he descargado bueno, en el replay tenemos aquí pues el Battlefield 2042 el NHL 22 el FIFA 2022 el Grid Legends eh, y qué más Alice, Aten eh, Army 2 Battlefield eh, Crisis 1, 2 y 3 Burnout Paradise muy bueno, increíble Black, que es un juego que yo jugué por, por primera vez en la Playstation 2 y... O sea, da, to, exprimía la consola como, como, como Dios. La exprimía, la exprimía totalmente. El Dante Inferno, que es lo más parecido a un God of War que os podéis encontrar. Así de ese estilo, de, ¿no? Luego tenéis al Dirt 4, Dirt 5, Dirt Rally, Dirt 2.0... Dragon Ace, todos los de Space Por supuesto. Tenéis también el FIFA 2020, Dragon Ace Inquisition, el UFC, el de, el de golf, Fórmula 1 2020, eh, Fight Night Champion, Grid, eh, volvemos otra vez, Madden eh, 21, X-State 2, que es un gran juego si tienes a, a alguien con jugar, por supuesto. Podéis jugar al último juego increíble de Mass Effect, que es el Mass Effect Andrómeda. Pero, si no conocéis la saga, pues podéis empezar desde Mass Effect, luego Mass Effect 2, Mass Effect 3, y, y así sucesivamente. Medal of Honor, Airborne, eh, luego tenemos también el, el Mirrors, Mirror, Mirror Edge que es un y luego la segunda parte también, el NBA Live 19, Need Speed, cualquiera de estos juegos de carreras es 10.000 veces mejor que el Gran Turismo 7, Plantas contra Zombies, este es el primero original, digamos, no. Decir, tenemos también los Sims, también el Rocket Arena, Skate, eh, tenemos estos juegos que son increíbles. El Star Wars Jedi Fallen Order es increíble de bueno. Pero también puedo decir lo mismo tanto de Battlefront, pero sobre todo del Squadron, que me parece una pasada de juego. Increíble. El Unravel, el Zuma, el UFC y el Titanfall, que también sería bastante bueno, que lo probaseis, bueno amigos, bueno amigos, con esto ya me despido, espero que os, os lo paséis muy bien con los videojuegos, yo voy a ir a comer, tengo hambre, y espero que lo paséis muy bien con los videojuegos, yo eh, lo, lo, lo estoy intentando, porque, claro, tengo que editar y tengo que hacer esto, pero por suerte, eh, no solamente sirve para tenerla like con el zoom o sino sea, que también... Puedes jugar ahí, <risa> en fin, pasado lo bien con los videojuegos y ya sabéis, esto es lo que hay en Xbox. Bienvenidos a Toxic Game Channel. Con ustedes, el Vengador Tóxico. Nos vemos hasta el próximo programa.